y peormente chocar el auto, golpearnos o meternos en el camino incorrecto. Porque si no vamos al agua, perdemos. Porque si nos chocamos, perdemos. Porque si no movemos, perdemos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que les recomiendo es ir por el camino correcto. Y como nos, nos guiamos por medio del mapa y en los checkpoints, siempre sí, mucho, ya que miramos cuando vemos los puntos rojos, sabemos que esa es la siguiente revisión la siguiente que nos toca. Entonces, vamos y listo. Ya nos falta poco para llegar, nos falta poco. Exactamente son tres mil kilómetros supuestamente, pero no hay ni 100 entonces todo nos va bien y vamos al siguiente ciclo. Y uy, casi estuve, no no no no uff, que estuvo eso de que yo me quedé varado y salve el error del más adelante por aquí exactamente, aquí es el error del algún día aquí me quedé volteado me quedé varado y resulté en el último checkpoint y eso fue un error, fue un box del juego un error, un error. Un <risa> entonces